Para mí, ha resultado una experiencia magnífica. Eh, he podido abrirme a espacios nuevos a través de, del contacto con mis compañeras, con, con, con las nociones que Idili nos ha comentado. Ha sido una experiencia maravillosa. El, el haber estado en, en la esencia de alquimia me permite poder transmitir de una forma mucho más profunda lo que hay detrás de, de, del producto acabado. Para mí ha sido muy importante todo, todo lo que ha significado todos estos días y, y el taller. Necesitaré profundizar un poco más en el, en, tanto en mi experiencia personal como en la formación para luego poder desarrollarlo con las clientes pero me parece una, eh, el siguiente paso, el siguiente paso una vez completada la formación.